...y lo reaparece en otro. Según dicen, el video fue grabado desde una cámara de vigilancia en China. Algunos medios de comunicación en ese país se dan como real este video. Si analizamos bien el video en cámara lenta, se puede observar que la persona que realiza el rescate... ...posee algo en las manos, como si fuesen luces. El Internet está lleno de teorías... Gran mayoría de ellas tildan el video como falso. ¿Habrá pasado este fenómeno justo al frente de una cámara de vigilancia? ¿Quién es este ser sobrenatural? ¿Qué habrá pensado el chofer del camión luego de lo sucedido? ¿O aún mejor, el hombre rescatado? ¿Dónde está? ¿Qué tiene que contar acerca del superhéroe que le salvó la vida? Lamentablemente, nadie sabe. Muchas preguntas, pero solamente hay una respuesta y aquí se las tengo. Este video fue filmado por una compañía de videojuegos para promover un videojuego nuevo que saldrá próximamente en la China. Así que, ¿qué tal, Carmen? Le estamos dando promoción, ¿no? Caramba, tremenda teletransportación. Así me gustaría estar en medio de la congestión vehicular. Muchísimas gracias, Jorge. Bien, y un ingenioso hombre en Canadá diseñó una moto que le permite...